Gracias, Amado. Gracias, Francis, a todo el equipo de producción. Decirle a la gente: miren, señores, no se dejen agarrar de la gripe o del Omicron o de lo que anda allá afuera. Porque miren, miren que yo soy bastante joven. Y a mí me ha lo que me dio, yo me hice prueba de salir negativo. Me ha partido en dos. Todavía está a Tengo dos semanas cogiendo lucha con eso. Y he tenido que ir al médico en varias ocasiones. Y mira lo y que pasó, que yo, la noticia luctuosa de sí, hoy, de, de que mamado pasa. Para lo que decía que COVID. era una gripecita que se curaba con antigripales, ni siquiera hay antigripales. Vaya a la farmacia para que usted vea. Que ya incluso las marcas que uno siempre busca ya no hay. Tiene usted que coger lo último que queda, a retazo, es que estamos. Y, y por cierto, a un precio altísimo porque le han eh, eh, aumentado los precios a, a los antigripales. Así es. Gracias al gobierno de Luis Abinader... ...por permitir que la cosa se saliera de control... ...en la República Dominicana. El COVID sigue matando gente... ...no se lleven de los cuentos... ...no se lleven de los titulares... ...la mayoría de esos titulares que ustedes ven son pagos. ¿Por qué? Porque la mayoría de medios de comunicación... ...pertenecen a grupos de poder... ...que a veces están inquistados en, el gobi en los gobiernos. Por eso ustedes ven... Que hoy en España, en Madrid, hay diferentes cadenas transmitiendo en vivo, no con un periodista como se hacía antes, no con un, un, un, un reportero, no, con 10 y 15 comentaristas y 25 técnicos de una sola cadena. ¿Quién paga eso? Respóndame usted. ¿Quién paga 10 comunicadores, la estadía de 10 comunicadores durante una semana completa en España? Y, y tres camarógrafos, eh, dos coordinadores, eh, un productor, eh, que yo okay, qué. Eh, póngale 25 o 30 personas de una sola cadena. Eso está bien. Yo lo felicito. ¿Pero quién lo paga? Anote ese dato por ahí para que lo busque después. <ríe> por otro lado, señores. Con relación a lo que tiene que ver con eh, el el lugar donde están los bomberos actualmente, que para mí debe ser declarado Patrimonio Cultural de San Francisco de Macorís. Si pueden conseguirme una fotografía, por favor, de lo que es el cuartel general del cuerpo de bomberos actual, que no es más que, eh, verdad, que un hangar de, de lo que es el ferrocarril de San Francisco de Macorís, San Francisco Sánchez La Vega. No, no, la pueden buscar por internet eh, para tener una referencia. Okay. ¿Era Samaná o Sánchez? De Sánchez. Sánchez. Nunca, eh, se decía Samaná, pero nunca, nunca llegó a Samaná como tal. Se no, no, en, era en Sánchez. Se quedaba en, en Sánchez. El puerto, incluso aquí hubo un reportaje de Semana Santa uh -huh. que extrajo unas imágenes con un dron preciosísima de un atardecer en ese puerto un tanto viejo, producto del embate del tiempo, pero bellísima zona y donde está actualmente el cuerpo de bomberos de Sánchez era uno, uno de esos hangares o de esos almacenes del ferrocarril que cruzaba a la vega. Bien, miren, con relación a eso, eh, la propuesta ya se la hemos hecho anteriormente al alcalde de San Francisco de Macorís. En un trabajo investigativo que nosotros eh, desplegamos aquí en San Francisco de Macorís, precisamente en, este, en el año pasado, previo al mes de septiembre, la celebración del aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, descubrimos que el eje fundamental del desarrollo económico, el desarrollo del arte y la cultura, el desarrollo del propio deporte, ¿hmm? El desarrollo del propio turismo de San Francisco de Macorís, de la zona, estuvo basado en el ferrocarril. Todo indica lo mismo. Ahí lo están viendo ustedes. Todo indica lo mismo. Y esos, esos documentos están ahí a mano. Lo podemos buscar. Las entrevistas están ahí. A nivel arquitectónico, el desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. Pero el desarrollo educativo de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. El desarrollo económico de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. El desarrollo cultural del arte y la cultura de San Francisco de Macorís estuvo basado en el ferrocarril. Todas esas entrevistas están ahí, las podemos repetir si ustedes quieren esta semana. digo Si la empresa lo permite. Para que ustedes vean que todo está basado en el ferrocarril. Y entonces, si el elemento fundamental del desarrollo de la zona, de la región, y especialmente de San Francisco de Macorís, está basado en eso, ¿lo vamos a dejar perder? Yo creo que no. Y le hago la propuesta al alcalde, atención alcalde, anote ese dato, esa asesoría gratuita, se le sirva de algo. Sí, porque, coño, coño, viajé, tú, tú, tú estás trabajando ahí ya. Entonces eh, eh, le hago, le voy a, hacer, le voy a mandar la, la información a través del compañero Francis, sí, que, eh, que, que la ha aceptado, la, la, eh, como buena y válida la propuesta, para que eh, ponga la, la imagen muchachos, para que ese lugar sea declarado Patrimonio Cultural de San Francisco de Macorís y convertido en un museo, donde ahí se puedan exhibir parte eh, de bueno, las piezas históricas de la misma historia del cuerpo de bomberos, que es interesante Claro, encima, que hay dentro. Tiene el camión se tanto, puede quedar ahí. Sí. Ese camión dañado, eh, dañado que hay que restaurarlo, colocarlo para que los niños vayan y vean cómo es un camión de bomberos en esa época. Ajá, ese camión es de mil, que yo cuánto. Bueno, ven, lo podemos dejar ahí como, un, como una pieza histórica que representa el cuerpo de, de bomberos que fue fundado en 1908. Interesantísima la Hay historia. Hay piezas que están solamente esperando que haya algo responsa, alguien responsable o, la, o el ayuntamiento. Para que se entreguen al ayuntamiento para ser exhibida por familias que claro. poseen piezas del origen del comercio en San Francisco de Macorís. ¿Quién Macorilla? tiene la espada de, de, de Manuel María Castillo? Eh, lo tiene el hijo de, de Luis de Rosario. Entonces, la espada de Manuel María Castillo. Que era, proces, era, era bisnieto de, del Proce. De la restauración. También como lo era el abuelo de Vincho Castillo. Sí. Y eh, bisnieto de Pelegrín Castillo. Entonces, esa espada... No puede estar en manos privadas. Eh, ellos tienen el derecho como familia, pero debería estar. A ellos la lo vista. entregarían inmediatamente. Pues claro, y tienen el traje también. Del pueblo y a la vista también de los turistas. Es decir, aquí no tenemos. nada. Te voy, voy a ayudar a en así. algo, Yerjan. Los Peñañil tienen, tengo entendido, parte de los, de los del vestuario del primer sociólogo dominicano. Pedro, Pedro Francisco sí, Bono, uno, sí. que fue un municipalista, abandonó Santiago después de la quema de Santiago y nunca volvió y se hizo parte de acá. Tenía un alambique de producción de, de ron dominicano y tienen traje y demás de esos momentos de Pedro Francisco Bono, que debieran de ser recatados, que hoy día lleva el salón de sesiones del ayuntamiento su nombre en razón de que fue un gran municipalista y regidor de aquí Muy bien, entonces miren, con relación a esto Ustedes pueden buscar donde ustedes quieran Pueden hablar con los mejores historiadores Con lo más profundo de San Francisco de Macorís y de la región Y se va a encontrar con los mismos datos Eso arrojó la investigación que nosotros hicimos El desarrollo de San Francisco de Macorís El buque insignia del desarrollo de San Francisco de Macorís En todas las vertientes Estuvo eh, fundamentado, basamentado Estuvo montado en ese tren Llegó montado en ese tren En ese ferrocarril Y entonces, por eso Yo le estoy proponiendo al alcalde Y a las autoridades de San Francisco de Macorís Que salven esa parte histórica ¿Cómo? Declarando este hangar Como patrimonio cultural de San Francisco de Macorís Y convirtiéndolo en un museo Donde se exhiban ahí, por ejemplo ¿Un cuadro de quién? Eh, aquí tenemos eh, pintores eh, buenísimos, aquí hicimos claro. un trabajo interesantísimo, ¿verdad? Sí. Eh, incluso pintores que están de fama internacional, escultores, eh, por ejemplo, como es el caso de... El profesor Valerio. ¿De quién? El escultor Valerio, de la, de Bellas Artes. Ajá, ¿Por eh, que eh, porque hizo las la, la estatuas de... De los tres parques, esto sí. de la Fran Grullón. Sí. Eh, está Yello, también, ¿verdad? Que tiene, eh, eh, se puede colocar una obra de Yello ahí. Muchísimos artistas que tenemos aquí. Y que se puede ¿Y de la literatura. La, a nivel de literatura también podemos convertir ese Irma lugar. Irma Contreras, que todavía estaba yo buscando. Hay alguien que lo tiene, parte de, lo, de Irma Contreras. Y yo fui abogado de la familia de Doña Milagro, que en paz Descanse en donde vivió los últimos años eh, Irma Pero se le ha ido ponga de la mano. Se le ha, vea, ha ido de la el... mano. Sí, la, la imagen de Irma sí. Contreras, por favor. Eh, pero, eh, ponga la imagen del hangar para que, si el alcalde no está viendo... No, no, los, y, le, y eso está, eh, está tu válido. acuerdo del alcalde, que siempre iba mandándole solamente lo malo, le estaba mandando ahora algo bueno para que lo sí. coja. No, no. y que es válido eso. que tú asumieras que la parte porque a mí me ha preocupado que al moverse esa ese institución hacia el nuevo local ¿qué hacer con esa y con ese local? Pero y qué, idea, y ¿Qué idea más brillante sí. que esa? Entonces, y convertirlo en un precisamente es el ejercicio que he querido hacer en la mañana de hoy porque quiero preservarlo se quiere preservar Claro, entonces la idea es Preservar eso, evidentemente tenemos que pintarlo, quitarle ya lo del cuerpo de bombero y todo eso, y convertirlo eso en un museo, en un centro cultural, así como el Centro León de Santiago eh, y otros centros culturales que hay en, por ejemplo, ahí en La Vega hay uno buenísimo. Eh, eso ahí no de No puede de, faltar no... una muestra de, de cómo el cacao. No, lo que produce, sea. Ya los y, expertos en sí. arte y cultura sabrán qué colocar ahí. Y ahí es que yo, yo solamente voy, estoy ya, dando ya. la idea general. Qué pena que los culturólogos o los artistas locales pierdan de vista y no se ocupen de, de buscar esos detalles. ¿Cuáles? Eso. ¿Cuál la, de, es? la de albergar no, el ¿cuál museo culturólogo. Ah, ya. No, pero ahí está Saúl Toribio, <ríe> ahí está <ríe> Yeye Concepción, no ahí sabe. está Leonardo Herrera el Daco, eh, óyeme, ahí está Blanca Paula. Óyeme, la cultura franco-macorizana de la, la cultura se, de ha, se, ha dil, se ha diluido en la falta de interés y en los sopores alcohólicos. Diablo. Es y la borrachera. Bueno, hay una diferencia entre en el entre, humo entre ponernos el de acuerdo y andar Señores, como gallo loco. ¿Quiénes son los, animadores, ¿quiénes son los animadores culturales de Macorís? No hay nadie bregando con eso, Entonces, trabajando Daco, ese Daco, tema. Daco, Daco, está promoviendo la cultura. Ahí. Ah, ah. Peleado el pobre porque lo han dejado solo, pero algo. Pero una golondrina no hace verano. Bien. Por último, denme 30 segundos para concluir. Ya, eh, eh, esa propuesta al alcalde. La imagen de, de Paliza que está en el WhatsApp, muchachos. <coughs> Déjenme, ¿verdad? Lo de Paliza, que honestamente me dio asco. <risa> me da asco, señores. Eh, ¿Qué es lo que dice? Dice, estamos saliendo hacia Madrid... ...acompañado del presidente Luis Abinader... ...siempre en procura de racionalizar el gasto del gobierno... ...pagó boletos en, en económica... ...pero por ser un viaje de ocho horas... ...el presidente pagó la diferencia... ...a una clase superior con su tarjeta... ...nosotros también... Señores, miren... ...como sociedad... ...cuando usted le muestren algo así... ...busque que hay algo por detrás... ...nos están queriendo utilizar como niños... Eso es, un, eso es un chupete para que usted se embulle, eso es mentira El gobierno no tiene por qué estar mendigando dos o tres pesos El gobierno, nosotros, la posición económica de la República Dominicana Es para tener incluso un avión privado Para pagar los vuelos de nuestros funcionarios cuando van a otro país En primera clase y en lo que sea No es por ahí que se ahorra el dinero, eh, señor Paliza no es por ahí, usted que tanto criticaba Y le han dado en la madre en, en Twitter en estos días Usted que tanto criticaba el asa de los combustibles Y ahora está calladito Y mejor la justifica Usted que tanto criticaba los altos precios De la canasta familiar Hoy no dice nada, está calladito ¿Sabe por qué? Porque está en la papa Nos quieren engañar <susurra> Pero <susurra> tenemos planta. Bien, bien señores